mi hermano y una amiga nos dijo que llama que el... Roma que sí que una amiga que llama se Roma era que... Eh, que era en la escuela nos dijo que, que podemos que nos puede que nos recomendó nos recomendó eh, eh, editar en este teléfono con KineMaster y con Kine, entre KineMaster en este teléfono que también vamos a subir y entre en la nuestra compu que, que que vamos que editamos con que vamos a editar con con filmora nieve eh, esto ya está tremendo somos un youtuber completo casi completo vamos a estar editando editando editando no puedo subir mucho video porque vamos a estar en nuestra escuela y a veces vamos a hacer nuestra Tarea. Tarea. Y, y bueno hasta que termina era un aviso chao chao ah ah se me ah Caigo en ah mundo cree